Hola, ¿qué tal? En este video les voy a mostrar cómo me aplico una mascarilla de aguacate tanto en la cara como en el cabello. Esto lo hago porque eh, mi cabello y, mi, y la piel de mi cara están muy muy secas y no he encontrado la manera de humectarlas. Um, he usado tratamientos en el cabello como el que les mostré el video pasado de Garnier Fructis um, Hair Food, aguacate pero no observo cambios significativos entonces um, decidí uh, hacer una mascarilla casera con esto el de la cara primero uh, me voy a aplicar uh, la mascarilla de aguacate con miel y con avena porque esta mascarilla casera vi que se la ponía Kendall Jenner en uno de sus videos de skincare para Bow. Eh, se los voy a dejar aquí abajo para que ustedes lo puedan ver si, si gustan. Y um, es por eso que creo que va a funcionar. Entonces eh, voy a empezar a colocarme la, la mascarilla que tiene esta consistencia. Esta mascarilla la voy a dejar por un par de minutos en la cara, no necesito dejarla tanto tiempo. Mientras tanto voy a tomar eh, más aguacate y voy a mezclarlo con este tratamiento que les había enseñado la vez pasada, que es de Garnier Hair Food, aguacate. Eh, con la esperanza de que sea más hidratante y más humectante porque he usado esta mascarilla sola y la verdad es que no me convencen en tanto los resultados entonces um, voy a hacer eso mientras espero a que mi cara se seque y bueno ya sé que se ve asqueroso en este momento la mascarilla de aguacate Um, pero voy a esperar a que pasen unos minutos después me la voy a retirar um, y les voy a decir qué tal me hidrató la piel y el cabello voy a decirles si, uh, si vale la pena hacer todo todo este mere que tenga y si vale la pena pues seguramente yo la voy a volver a, a hacer entonces eh, pues en unos momentos regreso con ustedes hola nuevamente eh, como les comentaba pues ya me quité la mascarilla de la cara y del cabello um, honestamente en la cara eh, debo decir que no noté cambios Um, hice la mascarilla tal y como lo hizo Kendall Jenner en el video de Vogue uh, Como machacando el aguacate, eh, poniéndole avena um, ¿Qué otra cosa le puse? Miel Y le agregué agua A lo mejor por eso yo no noté una humectación tan... Tan importante porque yo le agregué agua y a lo mejor como el, el aceitito o la grasa del, del aguacate no, no se mezcla con el agua, pues probablemente quiero pensar que por eso no logré la humectación que yo estaba buscando con esta mascarilla. Pero eh, pues en un futuro, a lo mejor en un par de días, voy a volver a hacer la misma mascarilla, este y yo creo que en vez de avena le voy a colocar unas gotitas de, de aceite, de aceite para la cara de Palmer's uno que me gusta bastante y no le voy a agregar agua por aquello de que eso puede como interferir en que penetre bien eh, el aceitito en la piel. Um, en cuanto al cabello pues debo decir que yo creo que me gustó más en el cabello. Tampoco lo siento así como que, uff, así súper, súper humectado. La verdad es que no. Pero si me preguntan en dónde me gustó más la, la mascarilla de aguacate, si en la cara o en el cabello, yo podría decir que en el cabello. Incluso al momento de estarme bañando, pues sí, sí se siente pues eh, la humectación que deja el aguacate en, en el cabello. Y bueno, pues esa es mi, mi reseña de esta mascarilla casera de aguacate. De hecho, aquí, bueno, todavía tengo el cabello un poquito húmedo. Si se dan cuenta, pues ya se me empiezan a formar un poquito más los, los rizos. Y aquí tengo el tratamiento Mídolo de Bambú, del que les hablaba la, el video pasado. Entonces eh, me lo voy a colocar todavía aprovechando que tengo el cabello un poquito húmedo, así solamente, solamente un poquito, no me, voy a, no me voy a emocionar demasiado y solamente yo creo que lo voy a aplicar así. porque pues como les decía no me gusta desperdiciar y si se dan cuenta todavía tengo bastante yo creo que fácil si me dura unas dos semanas entonces pues vamos a aprovechar el producto a lo mejor también es como cuestión de tiempo y de... Y de que tenga como varias aplicaciones antes de ver resultados. Lo único que no me gusta de este producto es que si noto que me baja los rizos. Entonces ya me acordé por qué no me gustó mucho la última vez que lo usé. Porque si, ahorita si se dan cuenta, pues sí si se me marcan un poquito más los rizos. Este, y a mí me gusta que se marquen. Um, pero con esta ampolleta siento que automáticamente los baja. Entonces eso la verdad no me... Pues no me agrada la verdad, <ríe> no, no me agrada. Pero bueno, voy a estar buscando otras formas de cómo poder aprovechar esta ampolleta, a lo mejor en alguna mascarilla para el cabello o... No sé, es cuestión de investigar. Pero bueno, este fue el video de hoy. Espero que les guste. Déjenme abajo sus comentarios y nos vemos para la próxima. Bye.